Hola amigos de Hitsbook, soy Mariana. En esta cápsula que va dirigida a todos los bloggers te voy a dar 5 tips de cómo armar tu set de forma creativa. Número 1 va a ser tu pared de proyección. Vamos a utilizar un fondo plano, vamos a, a usar un gráfico o algún texto, tienes que cuidar muchísimo que sea plano para que no se pierda la proyección, o también puedes utilizar un telón. Número 2, vamos a utilizar un sillón como este. Vamos a generar un ambiente muy cómodo, es que tú te sientas así, cómodo, para que se sienta muy natural. Punto número tres, la iluminación es sumamente importante. En mi caso, del lado izquierdo tengo una ventana, entonces esto puede ser una iluminación natural, pero también te puedes ayudar de luz artificial. Tip número cuatro, accesorios. Yo puse aquí unas plantitas, una taza, una libreta, para hacer un ambiente muy confortable, pero tú lo vas a hacer. Adócalo que va a dar tu tema. Y como número 5, vamos a buscar un espacio que te dé muchísima armonía. Tú sácale provecho al espacio. Puede ser cualquier lugar. La sala, en la esquina, un árbol muy bonito. No importa, usa tu imaginación. No olvides darle like y síguenos en nuestras redes para más contenido como este. Bye.